Nuevamente con la información hasta Colombia, vamos a revisar las normativas que están siendo implementadas, y si lo habíamos sancionado. En lo que va de esta gestión se han registrado más de 230 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Eh... Dentro de lo que se ha mencionado, también hay que tomar en cuenta que de acuerdo con la ONU y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, este año hubo una disminución en el tipo de agresiones, sin embargo se incrementaron eh, también las amenazas y organizaciones civiles cuestionadas precisamente por la alta tasa de impunidad. Eso por un lado y el otro lo que habíamos señalado, las sanciones en términos de eh, términos impositivos en Colombia. La cifra, aunque alarma, significa una reducción del 25% con respecto a la gestión anterior y eh, eso es lo que ha significado también eh, estas críticas por la muerte de 230 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante la gestión 2019.